es la vega más pertinente de Europa, tiene un sistema de almacenaje en natural en la sierra, no hay ningún lugar, es decir, acumula el riego.